Nos avisaron por teléfono el día 21 de marzo, nos dijeron que se cerraba el día 31 sin más explicaciones. Eh, nosotros nos enteramos del cierre de la residencia municipal eh, pues a través de los vecinos y de las trabajadoras de la residencia municipal. Yo estoy de baja porque me han intervenido quirúrgicamente. ...y me entero porque una compañera me llama... ...nos lo comunicó informalmente el asistente social... ...que la había llamado en la Comunidad de Madrid el día 21... ...luego el día 25 me llama el delegado sindical... ...diciéndome que hay una reunión a las 12 de la mañana... ...que yo no puedo bajar porque yo estoy convaleciente de la operación... ...y entonces me vuelve a llamar otra vez a la una de la tarde... ...diciéndome que la reunión era para darnos las cartas de despido. Que ni la empresa, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento... ...nos había dicho que la residencia se cerraba... ...nos enteramos en el Pleno, pero claro, no todo el mundo asistimos al Pleno... ...y no todo el mundo se enteró". El Partido Popular de San Martín de la Vega desde el inicio de la legislatura está procediendo al cierre de todos los servicios públicos de este municipio. Todos esos logros que se han conseguido durante 30 años, ahora estos señores se están encargando de desmantelarlo. Pues llevábamos ya bastante tiempo que cambiábamos de empresa eh, pues cada cierto tiempo, cada poco tiempo. Llegamos a estar incluso tres meses con una empresa sin cobrar el salario. ...y esto era pues, como una muerte anunciada... ...ya vimos que el día 13 de diciembre de 2012... ...se llevaron a 29 abuelos... ...yo vine a despedirme de ellos... ...puesto que llevamos eh, con algunos hasta 15 años con ellos... ...y, y fue desolador ver eh, cuatro autobuses aquí esperándolos en la puerta... ...se fueron llorando con bolsas de plástico de equipaje... ...bueno, tristísimo... ...cuando se llevaron a los ancianos eh, el 13 de diciembre... ...nos dijeron que no, que en la, la residencia se iba a llenar... ...con eso, personas asistidas... ...con lo cual, esto no ha sido una crónica muerte anunciada... ...ha sido un asesinato de este centro... ...y de los que lo componen, ancianos y trabajadores. Que mi tía necesita de una atención especial... Y de, y de mucho afecto por parte nuestro y que la distancia a la que nos la mandan pues va a ser un poco difícil que se, nos, que se la demos. En esta residencia y horario abierto para venir a verla. En la otra, además de estar tan lejos, el horario es muy restringido para poder visitarla. Mi suela tiene 97 años. Y lo va a notar muchísimo porque lleva siete años en la cama, en cámara Hemos está acostumbrada a que eh, venimos por la mañana, venimos por la tarde, pues le dijo, ¿tú te has enterado que me van a llevar a otro sitio? Y no os voy a poder ver. Mi tía no es un paquete y la están tratando como tal. La cogen de aquí, la llevan allí y, bueno, ni la llevan, nos tenemos que ocupar nosotros. No habrían llamado, supongo, a Seur o algo de esto, los que trasladan paquetes. Nosotras las trabajadoras no somos responsables del cierre de la residencia municipal. La única responsable de este cierre es la señora alcaldesa Mari Carmen Guijorro. Solo tengo agradecimiento para el personal diario que, que está con ella, porque aparte de lo, darle todos los cuidados que necesita, pues le han dado todo, todo el cariño. O sea, Ella se siente querida y... Y nosotros sentimos, como la quieren, lo vemos. Las trabajadoras son auténticas profesionales que han estado al servicio de los ancianos, muchas de ellas hasta 18 años. Nosotros hemos estado trabajando incluso cuando no cobrábamos los tres meses que estuvimos en cobrar... en ningún momento a ningún abuelo le, le faltó de nada. Es vergonzoso que esta señora se permita el lujo de acusar a las trabajadoras de la residencia municipal de ser las culpables del cierre de la residencia. Yo creo que la señora alcaldesa y su equipo de gobierno tienen toda la responsabilidad del mundo. Que a nosotros se nos ha ofrecido una baja de salario un 15% eh, y despidos. Eh, nosotros. No accedimos efectivamente a algunas al 15%, sí dijimos que nos bajábamos el 7%, un 7% y esta señora tampoco lo ha querido. Porque ellos quieren privatizar o cerrar, que es lo que están haciendo en este municipio. Han desmantelado la Renfe, nos han cerrado la oficina judicial, nos han cerrado la OMIC, ahora cierran la residencia. Cuando estos señores se vayan del gobierno van a dejar este municipio como si fuera un erial. Yo creo que la crisis la están utilizando para cerrar todo lo público. Dice que la residencia municipal es deficitaria y yo le voy a decir a la señora alcaldesa lo que es deficitario. Deficitario es mantener un cargo de confianza en el Ayuntamiento de San Martín. Lo que está sucediendo está atentando contra los derechos humanos. Deficitario es pagar a sus, a sus concejales no liberados 1.150 euros al mes. Porque entiendo que este Ayuntamiento está anteponiendo intereses de empresas privadas por encima del interés público. Deficitario es el panfleto publicitario que emite cada mes. A todos los vecinos de San Martín de la Vega nos están arrebatando un servicio público. Deficitario ...son muchos otros servicios que ella mantiene abiertos... ...y sin embargo un servicio que no es deficitario... ...es un servicio social, procede a su cierre. Creo que sí se podía haber solucionado... ...esto ha sido la situación de cierre por voluntad... del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid... ...este servicio que se presta a los ciudadanos... ...podría mantenerse... Si realmente hubiera habido un interés en poner una solución. Sí se podía haber solucionado porque hay una empresa municipal en, aquí en San Martín de la Vega donde no se está gestionando nada, que nos está costando un dinero y que nos podían haber municipalizado. Siempre nos han dicho que la opción de municipalizar la residencia no entraba en sus planes. No hay voluntad política. Lo que no hay es voluntad política. Esto es un servicio social que nos podían haber acogido a todos perfectamente y hubiera salido a lo comido por lo servido, porque dudo mucho que esta residencia tenga pérdidas.